¡Mucho bien! Perfecto. Ahora sí vamos a ver está grabando la pantalla. ¿Cómo estás? Gracias, hermano? ¡Muy bien, muy bien! Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¡Bien! Imagínate que este es un programa de música. Queremos mucho tu música. Es, claro, música. Y se llama Flow Latino. Así que, para que sepas, yo soy Camilo Cuervo. Soy Toto Cayo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Dónde estás pasando la cuarentena? Estoy en casa de mis suegros en Miami. En Miami, qué rico, está haciendo calorcito, ¿qué? Te digo que sí, pero hoy justo está haciendo frío, por alguna razón como atmosférica y hoy está fresquito. Porque se unieron los dos los papi, eso debe ser eso. <risa> <risa> Cami, imagínate que antes de hablar de todo el rollo, de todo, de todo tu álbum y de todas las cosas, a mí siempre me gusta irnos un poquito al pasado. Primero que todo te quiero agradecer porque imagínate que yo a vos... Te conozco desde 2007 porque yo soy primo de alguien que estuvo en la final de Factor X contigo, que se llama David. ¡Wow! Entonces yo siempre estaba allá en el Factor X y yo veía los camerinos y estaban todos los conciertos. Y yo era de esa manada de, de, de, de Camilo en esa época. Te voy a decir algo, yo, yo en ese momento estoy iniciando mi carrera musical, pero yo leo mi música a Camilo, porque yo estaba allá. Hola, pudiera ir molando a tu ventana Y también estaba con, con... Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver. Entonces, yo, yo, yo era fanático de, de, de, de toda esa era. Eh, no que, hermano que, que, que tuviste y, y, y fue un legado que, le, que nos dejaste pues a muchos a, a, a muchos personajes de ese tiempo pero a mí sí hay algo que me interesa mucho y yo, yo, yo, yo, yo quiero antes de, de hablar de todo tu hermano es lo siguiente, Camilo era el, el, el niño que todo el mundo conocía con su palmita con la guitarra, eh, enamorado de ti como le digo, culpable todo ese tema, pero hay momentos donde Camilo uh, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? o sea, eh, dejaste a un lado la música tú eh, eh, vuelves, ¿cómo qué pasó en ese momento? A mí sí me interesa saber eso. Y bueno, fue un momento... Um, fue un momento muy especial para mí. Fue un momento en que sentí... En algo, o sea, el, justo el momento en que sentí que se me cerraron las puertas y que mi carrera estaba llegando a un final. Eh, fue el momento en que verdaderamente mi carrera estaba empezando. Eh, después de todo ese proceso mi corazón estaba pidiéndome que me metiera al estudio, ¿sabes? Yo, yo hace mucho tiempo llevaba o sea Desde ese momento cuando desaparecí, eh, desde uh, un par de años antes ya venía sintiendo que mi corazón me estaba pidiendo hace mucho tiempo que me sentara a escribir, que, que yo tenía que escribir lo que iba a cantar. Y, um, y en esa exploración también justo con la disquera con la que estaba en ese momento, las cosas tomaron otro rumbo y al final, al final no terminamos eh, grabando el disco que queríamos grabar. Y se acabó mi contrato y terminé pensando que era el fin de mi carrera, ¿sabes? Como que dije, wow de, ¿será que esto es todo? Y mi corazón me estaba diciendo, métete al estudio y escribe, así sea para otros artistas. Y sentí que mi corazón me estaba pidiendo que me alejara de ese reflector que estaba conmigo desde tan chiquitito. Y me dijo, métete al estudio, al claustro. Y ahí fue y en el estudio encontré la identidad que es la que me acompaña hoy, que es un lugar eh, de pura honestidad y pura donde escribo lo que canto, donde me representa lo que escribo, donde estoy sembrando lo que mi corazón me está pidiendo, donde estoy liderando cada uno de los procesos de mi, de mi carrera. Ha sido un proceso muy bonito. O sea, que, o sea que, que realmente hay que agradecerle ese momento a Dios porque ¿qué hubiera pasado de pronto con ese Camilo que, que se hubiera pegado en ese momento? ¿Crees que, que sería igual de feliz ahora? ¿O, o mejor que era pasado ahorita? El, el, los tiempos de Dios son tan perfectos. Camilo, que, que, que, que yo, yo agradezco tanto que estén pasando las cosas en su tiempo y no, el, y no en el mío, ¿no? Las cosas, cuando yo más soñé ser exitoso, no lo logré. Eh, okay. y, y, y en el momento en que me despojé de ese anhelo de querer tocar la cima de las cosas, empezaron a pasar esas cosas. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios que, que me haya como que me haya provisto de esas ganas y esa sed tan tremenda de hacer música desde ese lugar honesto en que lo estoy haciendo ahora, porque esa fue la mejor decisión que pude haber tomado yo en mi vida. Qué bonito, y amén. Entonces digamos que empiezas a escribir música para, para otros artistas, eh, entre esas sé que, que está por ahí esa canción de Becky, que tuve la oportunidad de entrevistarla hace poco, y, y hablamos de eso, que era... ¿La de Mayores es? se llama sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama y por ahí también vi que estuvo Juanes para adentro y escribiste algo para Bad Bunny y, y sé que también hay una de Maui Ricky que creo que es eh, en Mi Mala. Sí, con Maui Ricky hemos hecho Mi Mala, Desconocidos, La Boca, toda la música de ellos la hemos hecho juntitos. ¿Y en qué momento decís, hey muchachos, ya siento que es el momento para lanzar eh, mi primer sencillo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi corazón me lo estaba pidiendo hace rato. Yo estaba encerrado en el estudio escribiendo para otros artistas. Cuando nació Desconocidos, que fue la canción que sacamos con uh -huh. y, y con Manuel, que fue la primera vez que yo salía de nuevo con, con, con mi camino, eh, cuando la escribimos sabíamos que esa canción era para nosotros porque el demo sonaba muy natural, no podíamos cambiar. Y dijimos, bueno, ¿será esta la canción con la que nos fuimos? Y Mauricio, muy generosamente me invitaron a ser parte de... De, de esa canción, sin tener yo plataformas digitales ni, ni, ni nada en nah. ese momento. Porque toda mi música de antes, con mi contrato anterior y mi disquera anterior, ya quedaron y, y, y yo estaba como un artista que recién empezaba con un primer paso. Cero, claro. cero monthly listener cero. ¿Qué oportunidad? Sí, yo no, te ponía, ¿no? Bueno, te ponía en algún lado y no, no salía Camilo. Yo no ponía Camilo Chever y yo, pero ¿por qué no montan eso en algún lado? Yo, yo me acuerdo. Pero fue tremenda oportunidad eso. Gracias a Dios pasó de esa manera porque me permitió como re... Volver a sentir que soy un artista nuevo y estoy empezando de cero. Esa es una oportunidad preciosa. Y es, es, es por eso que mi disco se llama Por Primera Vez, porque sigo Perfecto. sintiendo que llevo un año en la industria, aunque sean 15. Qué, qué, qué bonito. Y vemos que eh, hay una canción de, del álbum, ya hablando ya de tu álbum, que ya hicimos ese recuento anterior, que, que, que he visto también, que yo, yo decía, a mí me gusta porque siento que de por sí tus canciones son muy espontáneas, pero de mis favoritas es el mismo aire. Y, y veo que le ha ido súper bien en plataformas digitales pero cuando empiezas a escribir ese disco vos vos cómo tienes ese momento de composición vos coges la guitarra empiezas a ponerte como como el momento de composición de camilo Vienes con una idea algo que estés sintiendo como es no cuando, bueno es que cada vez es diferente yo trato de huirle un poquito a los procesos repetidos porque generan resultados repetidos entonces cada vez que me siento a escribir trato de, de violar el proceso siempre eh, a veces me siento primero con, con una melodía y, y, y después intento buscarle una letra o a veces tengo una idea de una frase y la persigo o a veces me aproximo de manera vacía a mirar a ver energéticamente por... cada vez es diferente, cada vez es diferente y este álbum, eso sí, con este álbum y en este momento de mi vida cuando escribo para mí, escribo desde... la única pregunta que me hago es, ¿esto es...? Esto soy yo, esto se parece a mí, esto es algo que mi corazón quiere decir. Es la única pregunta que me hago cuando escribo ahora. Ok, okay qué bonito, qué bonito, qué chévere. Y eso que me dices de, de, de violar el, prese, el procedimiento me parece muy chévere. Eh, eh, me gusta preguntar mucho esto porque siento que esa, esa, esa manera de escribir de los artistas es muy interesante. Entonces viene por primera vez canciones como El mismo Aire: Si estoy contigo, la canción que hiciste con Eva Luna, tenemos también la de difícil, eh, vemos ahí algo con Cristian Nodal. Pero quiero preguntarte a ti, de esos hijos, yo sé que a todos los hijos uno los quiere mucho, ¿hay, hay, hay un hijito que, te, que, que, que vos digas, es mi favorita del álbum? En este momento te digo que puede ser posible que... Justo hoy creo que es El Mismo Aire también, es mi canción favorita en este momento del álbum. He cambiado mucho y salto entre una y otra, pero El Mismo Aire es un tesoro, es un tesoro para mí, es, es una canción que narra un... un... Un escenario que yo necesitaba convertir en canción y, y me siento orgulloso de esa canción. El experimento sonoro de la canción, el universo que, que pinta es, es muy especial para mí. Eh, eh, cu cuando te coge la cuarentena, eh, hay, hay unos videos que están muy en casa, ¿no se han grabado los videos? ¿Y decidiste sacarlos o, o algo espontáneo? ¿Cómo, cómo fue eso? Aquí en casa hicimos lo, lo mejor que pudimos con lo que teníamos, que es, que es cuando la creatividad sale a flote. Eh, con las cámaras que teníamos, con la casa, aquí, grabando cosas y grabando, y no solo los videos, sino todo el contenido con que compartimos el álbum fue grabado aquí en casa. Entonces fue, fue muy especial. yo súper chévere. Cami, ahorita en Flow Latino estamos haciendo una dinámica muy chévere, ya te voy a contar lo, lo que tenemos, pero antes de eso, yo quiero saber cuáles son esas canciones Puede, puede ir una de tu álbum, pero ¿cuáles son esas ese top 3 de canciones que Camilo eh, a, a, le gustan en cuarentena, no ha dejado de escuchar, no importa el género? Que vos digas, en cuarentenita, hey, puede, puede haber una de tu álbum y otras dos de artistas que vos querás. De mi álbum, uno favorito. Esa canción ahorita, esa canción ahorita está en el, en, el, en el top, así, de mi cuarentena. También puede ser... Una canción de JP Sacks, que es un artista que me encanta, eh, la, la canción se llama If the World Was Ending. Esa es una de mis canciones favoritas en este momento y me acompaña okay. día a día con esto. Y, y otra canción que me acompaña mucho en este momento es Me Enamora de Maui Ricky, me encanta. Me enamora. Esa es la nueva, no? La nueva, sí, súper, súper chévere. Cami, imagínate que eh, nosotros estamos viendo el otro día el video de, de Si estoy contigo. Las chicas que salen ahí son parte de la tribu. Eh, ¿Quiénes sí. son ellas? Pues, ¿sí? sí son, son, son todos parte de la tribu los que aparecen en ese video. Es un video protagonizado por la tribu México. Es México. Uh -huh. Súper, súper. El otro día también estábamos viendo un video que tenías. Eh, yo también soy admirador del canca, y sé que te gusta mucho. Porque muestras la canción de Qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa. Y vi que cantaste eh, Canela en Rama con él. Y ahí todavía no tenía los bigotes. ¿En qué momento vos decís, bueno, mi flow son los bigotes, son los collares largos? ¿Cómo fue eso? A mí sí me gusta saber ese cambio que fue repentino. ¿Cómo encontraste todo eso? No sé, sabes que yo no tengo muy presente tampoco. ¿Cómo fue eso? En mi caso. Cada vez que me aproximo al espejo, lo hago de una manera como preguntándome qué, quién, quién soy y, y si estéticamente puedo reflejar lo que soy. Sería de esta manera. Y me lo pregunto tantas veces y mi pinta hoy en día es, es producto de esa conversación con el espejo. Ah, sí. Voy a, voy a tener que tenerla yo a ver si también digo quién soy, pero a ver qué me hago. <risa> <risa> Cami, hay algo que nosotros hacemos... Eh, que nosotros ahorita en la cuarentena estamos haciendo que las personas eh, aprovechen su tiempo pero que lo aprovechen también por medio de por medio de música y cuando digo aprovecharlo por medio de música no es que seas artista para hacerlo sino que estamos haciendo algo que se llama el Improvisa Challenge y muchas personas nos mandan su video, entonces te pongo un ejemplo ponemos un karaoke del mismo aire y las personas hacen su versión del mismo aire y es el Improvisa Challenge de Flow Latino. Hoy nosotros queremos invitarte a que hagas un Improvisa Challenge con nosotros que va a ser muy fácil, hay dos opciones para que presentemos ahorita una de las cañones del primer álbum que lo hagamos chocando con la guitarra o que yo ponga una pista de YouTube y hagamos un Improvisa Challenge para que vean que todo el mundo se le puede medir a Improvisa Challenge no importa si Camilo no improvisa o si improvisa, es algo como para que la gente vea que lo puede hacer todo el mundo ¿Qué dices? Yo, yo, yo, yo creo que por la videollamada va a quedar complicado pero tengo la guitarra eso, es, es, es básicamente que hagas un círculo armónico que vos quieras. Vos cantas un pedacito, me lo mandas a mí y es como para que la gente vea que lo podemos hacer todos. Te lo mando, te lo mando. Eso. Eh, cuando quieras. Pero que lo hago y lo vas a grabar o te lo mando o te lo que, ¿cómo va a ser esto? Yo ya, yo ya estoy grabando toda la llamada. Ajá. Todo está grabado. Entonces, la idea es que vos toques. Ajá. Un círculo armónico, cuatro acordes si querés, algo simple. Ajá. Hacemos una temática, la que tú quieras Si quieres, por primera vez, que es tu álbum Inventamos, es como inventar una canción Improvisando, entonces tú haces eh, Una parte y yo hago una parte y así lo mandamos Es el Improvisar Challenge de Flow Latino Ok mm. Cuando uno vive con esa ilusión Cuando se vive por primera vez las cosas que estaban al derecho de repente ahora están al revés Ay, es que no encuentro cómo saber Si eso que dices está muy bien Lo que yo sé viejo Camilo es que me enamoré una vez <risa> Está bueno ese chaval, a me encanta improvisar <risa> Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta, hermano, gracias, me encanta que me, que me, que me invites a tu challenge y, y que, me, que me des este espacio para hablar de mi disco, me encanta que estemos conversando, que, que, que te guste mi música y que estemos conectando acá, me encanta. Para, para, para eso es, y, y gracias por tu energía y, y pues por hablarnos música. Yo siempre pienso que lo más importante de un artista es que dé de música del corazón y música real, ¿no? Y, y, y veo que eso es lo que está haciendo, veo que de eso es lo que se está conectando la gente, eh, aparte de, de que eres un ejemplo de, de, de, de, de ser humano Que le ha tocado muy duro, no solo como cantante Mucha gente admira lo que está pasando contigo en el amor eh, eh, Quiero felicitarte, te doy un aplauso Yo, yo realmente eh, eh, he visto eso durante los años Porque lo que te digo, te he tenido cerquita pero lejos eh, Viendo tu proceso Así que yo, a mí sí me gustaría, Cami, que, que si pudiéramos Le cantáramos a los caro parceros la cancioncita Que, que vos querías dar algún un pedacito un pedacito ahí como para que venga, estamos en vivo. ¿Se puede? Claro. ¿O ¿Qué quieres? Que tu cuerpo es mi lugar favorito, que tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Espa, es algo favorito. Camilo, y pues todos mis claroparcelos apoyar ese nuevo álbum por primera vez que está fantástico. Obviamente está en nuestras playlists, en, en todos lados, está sonando aquí con nosotros. Apoyamos tu carrera. Y Cami, muchos éxitos y quiero que gracias, que le des un mensaje a, a nuestros teroparceros en esta cuarentena, como de alguien, como, como de, de, de, de, de, de estás pasando, como que le puedes decir ahí, que, no que no son tan fáciles. Mi mensaje es que, que miren para adentro, que desarrollen, que aprovechen este momento para, para, para visitar esos lugares internos que no habían visitado hasta ahora, que entablen comunicación con la gente que tienen cerca y, y que se reinventen un mundo diferente, porque cuando salgamos lo hagamos realidad. Amén, que así sea, Cami. Y, y bueno, esperamos que por primera gracias, vez hermano. siga subiendo, papá. Aquí tienes un, un sí, parcero que, que te apoya y estamos ahí en contacto, dice. Seguro que sí, hermano. Muchísimas gracias y un abrazo gigante. Hay que despedirse con el saludo del cuervo que hace así. ¿Está? Así, ¿Un puño? ¿Abre las alas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es? Hermano. Un abrazo, compadre. Un abrazo, compadre. Chao, papá. Chao. Gracias.